Una chica vampiro sin apetito Lilith es una vampiro y como todos visita constantemente el mundo de los humanos para satisfacer su hambre En una noche ya era de madrugada y Lilith iba para su mundo vampiro Vio salir de una casa a un chico quien le pareció muy apetitoso Se iba a acercar a él pero pensó en que ya había tomado suficiente sangre esa noche y ya casi iba a salir el sol Así que decidió irse a su mundo para volver en la noche. Así lo hizo. Esperó detrás de un árbol a que llegara aquel chico a la casa. Cuando estaba abriendo la puerta, Lilith se acercó lentamente, pero no pudo avanzar. Algo en su interior la detenía. Desde afuera, lo veía por las ventanas y no entendía qué pasaba. Si tenía tantas ganas de morderlo, ¿por qué no lo podía lograr? Después de un rato, las luces se apagaron en la casa y Lilith, confundida, volvió al mundo vampiro. La noche siguiente volvió decidida a morderlo, así que lo esperó. Y cuando abrió la puerta, ella avanzó. Él giró su cabeza y al verla se asombró. ¿Estás bien? Te veo muy pálida. ¿Quieres pasar y te reviso? Yo soy enfermero. Lilith no sabía si reír o lanzarse de una vez sobre su cuello, pero algo la detenía y no sabía qué era. Para ganar algo de tiempo y tenerlo cerca para aprovechar cualquier oportunidad para morderlo, decidió entrar. Él la invitó a sentarse mientras iba a buscar sus herramientas de enfermero. Ella se sentó en un sofá muy cómodo, pero no quería que él la examinara. No le iba a encontrar signos vitales. No te preocupes, es que mi piel es así, pero yo estoy completamente sana. El chico se sentó a su lado. «Soy Santiago», le estira la mano. Lily no sabía si saludarlo o no. Ella solo iba a tomar su sangre. Después de unos segundos, ella le respondió el saludo con su mano. «Estás muy fría. ¿Quieres algo de tomar?», le dijo Santiago un poco preocupado. «Sangre fresca, por favor», le respondió ella queriendo terminar con ese jueguito que estaba haciendo. Santiago extrañado le preguntó: «¿Eres vampira?» ella se levanta y saca sus colmillos Santiago sabe que ya no puede hacer nada solo cierra sus ojos esperando la mordida en su cuello después de unos segundos nada sucede él abre los ojos ella guarda sus colmillos y se vuelve a sentar haciendo un gesto de frustración no puedo morderte dice ella muy enojada yo tampoco quiero que me muerdas no quiero ser un vampiro pero si quieres ¿Puedo sacar un poco de mi sangre para que te la tomes? Lilith le respondió con una sonrisa. Santiago fue al baño con sus elementos de trabajo y volvió con un vaso de sangre. Gracias, le dice ella. Está deliciosa. Cuando termina, se queda mirando. Lilith se pregunta a sí misma en voz alta. ¿Por qué no pude morderte? Santiago le responde acercándose a ella. Por la misma razón por la que te di mi sangre. Lilith está incrédula, cada vez están más cerca el uno del otro hasta que juntos cierran sus ojos y sus labios se unen profundamente. Para los dos es una extraña sensación, pero lo disfrutan mucho. Entre besos se cuentan sus vidas, se conocen más y eso hace que su mutua atracción sea más grande. En poco tiempo va a amanecer, debo irme, dice Lilith sin ganas. Se despiden, ella se va al mundo vampiro y él se va a dormir, está súper agotado. Afortunadamente no tiene que trabajar ese día, así que lo dedica a descansar. Así pasaron varios días y varias noches, cada vez estaban más enamorados. Una de las noches, ellos estaban acostados viendo una película, comenzaron las caricias y los besos. Santiago se hizo encima de Lilith mientras seguían con sus juegos. Comenzó a temblar, pero ellos no le dieron importancia. Estaban muy ocupados, así que solo se reían de lo que estaba pasando. El temblor aumentó su potencia e hizo que una parte del techo se quebrara. Un gran pedazo de madera cae sobre la pared. La viga atraviesa el pecho de Santiago y alcanza a entrar en el pecho de Lilith. Los dos se asustaron bastante y Lilith, como pudo, le quitó el trozo de madera a Santiago y para evitar que él muriera, le mordió el cuello. Prefería tenerlo como vampiro que no volver a tenerlo nunca. El cuerpo de Santiago comienza a convulsionar, se está convirtiendo de humano a vampiro y sus órganos comienzan a recuperarse rápidamente. Cuando está completamente recuperado, su rostro es ahora el de un vampiro y puede sacar los colmillos como prueba de ello. Pero como tuvo una estaca de madera en su corazón, se comienza a debilitar hasta que queda nuevamente como un humano. Todo esto sucedió mientras a Lilith le ocurría algo extraño. Como la estaca alcanzó a tocar su corazón, pero no lo atravesó, ella no murió, pero sí le hizo daño. Así que su cuerpo también comienza a transformarse y se convierte en humana. Nadie sabe cómo sucedió esto, pero así fue. Lilith le salvó la vida a Santiago, y ahora viven muy felices así.